Senador Guardingo Gracias, Presidente, y, y veo que son diez minutos, pero muy breve, porque la proposición de ley la, la ha explicado mi compañera María Fresenet, y simplemente para señalar y para decir que Fuera de este debate político de los rifirrafes, yo creo que a veces nos podemos sentir útiles cuando mejoramos la vida de la gente y mejoramos la, la vida cotidiana de la gente, cuando podemos parar eso que leemos a veces en los diarios de que una trabajadora ha sido despedida porque ha faltado al trabajo, porque estaba haciendo un procedimiento de, de fertilidad para la fecundación in vitro, cuando hemos discutido aquí proposiciones no de ley para evitar que se despida a un donante vivo de, de órganos un trabajador solidario con, con algún familiar o, incluso, a veces, con, con algún desconocido. Y uno se siente útil y le encuentra un poco de sentido a estar aquí. Yo llevo un año y, quizás, cuando traemos esta ley, es de las veces que, que uno se siente útil cuando oye a compañeros de otros grupos parlamentarios decir que, que va a votar a favor, porque es una proposición de ley que de verdad que hemos hecho con cariño y un cariño que yo quiero agradecer a, a mi compañera de grupo, María Fresenet, pero también al, al señor Trillo y a la señora Ruiz Gálvez, que trabajan en nuestro grupo parlamentario porque hemos querido trasladarla y lo hemos querido hacer muy modestamente, porque hemos eliminado elementos que podrían ser de confrontación política y que de los que nosotros estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos de que la reforma laboral del 2012, cuando permite el despido procedente eh, por acumular unas, un absentismo justificado, pues… Que es, una, que es una aberración, porque si el absentismo es justificado, en ningún caso debería permitir el despido improcedente. Pero creemos que en esta Cámara, hoy y con esta mayoría, pues no tenía ningún sentido traer la reforma completa de este artículo, porque íbamos a chocar, iba a salir que no, iban a salir perdiendo no nuestro grupo, sino iban a salir perdiendo las mujeres trabajadoras en tratamiento para fecundación in vitro, que son cada vez más en nuestro país, iban a salir perdiendo… Eh, los trabajadores que son donantes vivos de órganos y van a salir perdiendo la salud de los trabajadores en general que necesitan un proceso de rehabilitación y que muchas veces es en horario de trabajo y que muchas veces lo tienen que descartar porque tienen que optar entre puesto de trabajo. Y como no queríamos que, que esta gente saliera perdiendo porque buscábamos, sinceramente buscábamos el, una proposición de ley votable por el Partido Popular no entramos en, el, en este fondo de la reforma laboral la hemos discutido, la hemos criticado y la vamos a continuar criticando, pero hemos apartado este elemento porque creemos que puede ser útil y puede servir para esta Cámara que esta proposición de ley pase hoy el trámite y llegue, y llegue al Congreso y llegue, y llegue a ponencia aquí. Eh, creemos que es urgente, por eso no la hemos puesto tampoco en el cupo del Congreso de los Diputados, que seguramente sí que podía haber salido, pero le damos una utilidad a esta a esta cámara la la proposición de ley la, la ha explicado la senadora Fresenet, la habrán leído ustedes, pero consiste en una modificación de los estatu del Estatuto de los Trabajadores del artículo 37.3, apartado f, en que entendemos que el derecho a disfrutar permisos por el tiempo indispensable para la realización de pruebas de reproducción asistida y donación de órganos que anteriormente también disfrutaban trabajadoras embarazadas en proceso de adopción dentro de la jornada laboral, incluirlo, incluirlo en el 37 .3 f. Eh, y, y, en el artículo 52d, incluir estos elementos también en el despido por absentismo. El artículo 53.4b, para que, conseguir la indemnidad y la nulidad de los despidos de trabajadoras en proceso de reproducción asistida, extendiendo la indemnidad que tiene una trabajadora embarazada también al proceso, al proceso previo. Y, el artículo 55.5, apartado b, también para, para, para la nulidad de, de estas trabajadoras. Eh, no voy a ocupar los diez minutos porque la proposición de ley ya está explicada y, por supuesto, nuestro grupo apoya nuestra proposición de ley. y Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor Guardingo, por el grupo.